Soy Marisa Castro, profesora de la Escuela de Enfermería Nuestra Señora de Candelaria y enfermera del Servicio Canario de Salud. Dentro de la serie de materiales docentes que forman parte de un proyecto formativo de mejora de la atención sanitaria centrada en la persona trans, presentamos un módulo de actualización, el módulo 5. Este módulo actualiza los conceptos tratados en otros vídeos de esta misma serie. Hemos considerado necesario realizarlos debido a la aprobación del nuevo protocolo de atención a las personas trans de la comunidad canaria, en marzo del 2019. En el panorama actual sigue teniendo mucha vigencia y necesidad de normas y leyes que aseguren los derechos de las personas trans. A pesar de todo, lo que se ha conseguido hay países donde continúa la discriminación y la violencia transfóbica. En el Día Internacional de la Memoria Trans, que se celebra, el 20 de noviembre, el equipo de Transrespeto versus Transfobia, perteneciente a la organización Transgender Europe, publica los datos del monitor de asesinatos contra personas trans o de género diverso. La actualización de 2018 muestra un total de 369 crímenes de odio entre el 1 de octubre de 2017 y el 30 de septiembre de 2018. Esto constituye un incremento de 44 casos con respecto a la última actualización y 76 casos comparado con 2016. Esto sumó un total de 2.982 casos informados en 72 países de todo el mundo entre el 1 de junio del 2008 y el 30 de septiembre de 2018. Toda esta violencia está mediada en gran parte por la patologización de las personas trans. protocolo del Servicio Canario de Salud ha buscado fundamentalmente la visión no patologizante de la persona trans, sea cual sea su edad. Esta cuestión es necesaria ya que son muchos los países, tal como se puede apreciar en los mapas, donde para poder cambiar el nombre o el género es requerido un diagnóstico médico psiquiátrico. Como ven, España es uno de ellos. Esa visión despatologizante en este nuevo protocolo presta atención especial a la infancia y a la adolescencia. Sin embargo, queda camino por hacer, especialmente en lo referente a las identidades no binarias y a la intersexualidad. Así, este módulo 5 busca actualizar los contenidos aportados hasta ahora considerando la puesta en funcionamiento del nuevo algoritmo del Servicio Canario de Salud. El módulo 5 forma parte de una serie de módulos sobre esta temática que pueden ser consultados en el canal de YouTube de Ulmedia, en el enlace que aparece en el texto. Estos son los vídeos que vas a poder ver en el módulo 5. Actualización del protocolo de atención sanitaria a personas trans. Resolución del Parlamento Europeo y atención a personas intersexuales. Identidades nominarias en el protocolo de atención a personas trans. Y atención sanitaria en la infancia trans. Muchas gracias.